Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unos espaguetis a la carbonara al estilo italiano así que sin más preámbulos los ingredientes son 200 gramos de espaguetis 200 gramos de bacon 4 huevos queso o pecorino o parmesano sal y aceite de oliva virgen extra también hay que echarle pimienta negra lo que pasa es que yo en este vídeo no se lo voy a echar porque estoy mal del estómago así que ya lo sabéis lo primero que tenemos que hacer es poner agua a hervir para echar los espaguetis Ya estáis viendo, le echamos un poquito de sal y ahora echamos los espaguetis. Lo tenemos que dejar lo que pone el fabricante para que salga al dente. De vez en cuando se va moviendo para que no se pegue. Ahora mientras está hirviendo la pasta, vamos a hacer la salsa carbonada. se echa los huevos y los batimos Y ahora vamos echando queso. Y lo seguimos batiendo. Ya está la pasta en su punto y la apagamos del fuego. Ya lo hemos mezclado bien y ahora lo dejamos para luego. Ahora echamos aceite de oliva virgen extra y lo ponemos a calentar. Ya se ha calentado y echamos el bacon. Tiene que estar bien churroscadito, ya está hecho el bacon y ahora cogemos los espaguetis que ya están escurridos y los echamos encima y lo removemos bien que se mezcle todo. Ya lo hemos mezclado, lo apagamos del fuego, ya está apagado del fuego, mirad, lo damos unas cuantas vueltas más y ahora echamos la salsa que habíamos preparado antes. y se tiene que seguir moviendo para que se mezcle todo muy bien Una vez que está bien mezclado, ya está listo para comer. Ahora lo vamos a emplatar y ya veréis qué rico va a estar. Bueno amigos, aquí tenéis los espaguetis a la carbonara al estilo italiano. Espero que os guste. Bueno amigos, espero que os haya gustado la receta de pasta italiana que hemos hecho hoy. La receta tradicional de espaguetis a la carbonara. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis alguna receta, ponérmelo en los comentarios y lo intentaremos hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!